Conversaciones importantes. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? El primer elemento que tenemos que tener en cuenta antes de desarrollar una conversación importante es la escucha. ¡Ay, sí, la escucha! ¿Qué me vas a enseñar a escuchar ahora? No exactamente. ¡Oh, my God. Yeah. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre escuchar y oír. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Sí, sí, sí, ya te he oído, ya te he oído, claro, claro. No siempre tenemos la atención puesta en aquello que nos están diciendo y a veces la conversación lo requiere. Además, no es solamente escuchar, también tenemos que escuchar activamente. ¿What? La escucha activa es la capacidad del ser humano para prestar atención a la persona con la que se mantiene una conversación. Lo que ocurre es que cuando hablamos de escucha activa, no solamente estamos hablando de la escucha con el sentido del oído, en la escucha activa también intervienen otros sentidos. Diferentes estudios sobre comunicación nos indican la importancia que tiene la comunicación no verbal a la hora de transmitir un mensaje. Y no solamente esa información nos llega a través del oído, sino sobre todo a través de la vista. ¡Qué contento estoy, tío! ¡Estoy contentísimo! ¡Estoy súper triste! Por eso cuando hablamos de escucha activa nos referimos a esa atención por parte del oído y también por parte de la vista. ¿Cómo hacemos esta escucha activa? Cuando acabamos de empezar a, a comprender de qué va esto. Pues hoy te transmito 5 pasos para empezar a mejorar tu escucha activa. Primer paso. Nuestro cuerpo tiene que estar orientado hacia la persona con la que hablo. Esto muy de cajón, familia. Pero a veces estamos hablando de una manera… Segundo. Conectar con la mirada. ¿La cara es el espejo del alma? Pues aprovechemos ese canal de comunicación para no perder ni un solo detalle. 3. No. Rapor. El Rapport es una técnica que nos invita a reconocer el tono, la posición, los gestos, incluso la emoción de la otra persona, para generar un vínculo con ella. Cuidado, no es imitar a la otra persona. 4. Tranquilidad. Ángel, tranquilidad. Sí, es fundamental para hacer una buena escucha activa estar lo más tranquilo posible en una conversación. Para esto también hay técnicas. Quizá hagamos un vídeo específico sobre eso. Pero la primera y fundamental es respirar. Paso 5. Honestidad. ¿En serio Ángel? Sí, en serio. La honestidad es fundamental en la comunicación, en todos los pasos que hemos dicho previamente, porque en el momento en que nuestro interlocutor o interlocutora detecta que no estamos siendo honestos en lo que comunicamos, la comunicación y el objetivo que buscamos se va a las antípodas. No se consigue absolutamente nada. Ser honesto también significa estar serio incluso en las conversaciones que no nos gustan, también ser honesto implica saber cerrar una conversación cuando sentimos que ya no da para más, porque quizá el principal objetivo que tenemos que conseguir para que una conversación sea efectiva es acabar la conversación de la mejor manera posible. Todos estos pasos que hemos visto son como la sal en la cocina. Para que nos quede sabroso un guiso, una conversación, es bueno aplicar un poco, pero mientras que le pillamos el punto, mejor quedarse cortos que pasarse.